o compartir hoy, a reflexionar sobre incrementar la valentía para retomar nuestros sueños, ¿ok? Entonces vamos a iniciar primero con un momentito de conexión nuevamente, de conexión interior. Y en este momentito de conexión yo quisiera que ustedes observen en su vida momentos donde ustedes sienten que han cumplido sueños que se reconecten con ciertos momentos de su vida o incluso si en este momento actual ustedes están viviendo su sueño ¿Cómo se siente vivir cuando uno de repente siente que cumple un sueño. Muchas gracias. ¿Me recordaron? ¿Hay algún momento? No, de la Te la <risa> pegaste, ¿verdad? Te <risa> la pegaste. Ah. La y qué interesante que, ¿verdad? Nosotros tenemos, a ver, sueños, que son como anhelos internos del alma, ¿verdad? Pero también. Tenemos lo que le llamamos la valentía. Yo quisiera empezar con ustedes como que reflexionemos qué es lo que hace que mi valentía incremente. O sea, en qué momentos yo he sentido que he nutrido mi valentía. ¿Qué la ha nutrido? Perdón, ¿Y cómo las adversidades nutren mi valentía? ¿Cómo, cómo ha sido? Digamos, cuando ha habido una adversidad o algo difícil, ¿qué me ha nutrido? ¿Por qué he tenido valentía? ¿Qué es lo que me hace ser valiente? Entonces, como que ha sido así, como que esas adversidades te han reconectado con el espíritu Totalmente. y eso te ha dado valentía. ¿Ustedes han tenido tal vez alguna persona o algunas personas que de repente también les han ayudado a tener valor? Entonces, pensemos, ¿verdad? Entre todos, ¿verdad? ¿Por qué he tenido valor? Porque, digamos, pensando en cómo nutre el alma ese valor, yo recuerdo en la escuela, que no sé por qué tenía un miedo a, que, a dar la vuelta a Canela. A poner las la cabezas en, la, en el piso y levantar las piernas, como eso me da un terror, no sé por qué. Ahora que lo pienso, digo qué tonto, ¿verdad? Pero tuve la profesora de educación física más angelical que puede existir, digo yo, la mejor. Y después incluso ella vino a, a recibir el curso, me tocó a mí darle el curso. Y ella es una profesora que hace puras cosas lindísimas, el ser. Pero ella me enseñó a no tener miedo. Me decía, vea, eh, eh, yo le ayudo, es fácil, y de repente tanto fácil que hasta me metí a gimnasia. Pero, pero, ¿cómo fue que ella me dio valor? No sé si ustedes han tenido personas que de repente en momentos de adversidad le ayudan a uno. Y que además, esas personas, ¿qué me hacen sentir? O sea, ¿qué, ¿por qué me ayudan? Tal vez están conectadas con su propio ser, con esa, ese amor, esa fuerza, esa sabiduría. Confían en uno, lo quieren a uno, le den sus cualidades. Claro, es que a veces los sueños hay de todo tipo, ¿verdad? Hay una palabra hindi relacionada con Dios que se llama, no tiene traducción, por eso se las voy a decir así, se llama Karankarabanhar. ¿Han escuchado? <risa> es una palabra que significa el que actúa a través de los demás. Y es como que en el camino estas personas son como de, de repente ciertos ángeles, en el sentido de como que uno sabe que por ahí está Dios cuidando, por ahí está Dios motivando, que uno no está sola uno no está solo, y de repente eso uno le, le, das, le da mucha fuerza, te da mucho valor, ¿verdad? Además de cosas que uno ya trae, es decir, cada uno de nosotros está aquí porque ya trae ciertas cualidades que lo hacen no rendirse. Y yo recuerdo que en mi caso en momentos muy duros, ¿verdad? De situaciones económicas familiares, en la transición de un país a otro y todo, muy, muy retadoras, de mucha escasez. Me acuerdo siempre de un poema, y ese poema al final decía: eh, No importan las sombras, al final nunca te rindas. Era todo un poema largo, anónimo, que no se los voy a decir, que ya se me olvidó el filósofo. Pero, pero me encanta, ¿verdad? Es como que de repente hay como cosas. Que, que ha servido para a mí aumentarme el valor, ¿verdad? ¿Qué otras cosas sienten ustedes que aumenta ese valor además de eso? Claro. ¿Y qué pasa? Que cuando uno logra reconectar con el ser, es un momento que le llamamos nosotros de despertar. ¿Verdad? Hay momentos, todos durante la vida tenemos muchos momentos de despertar espiritual. Ay, no, porque hay momentos que uno se vuelve a dormir. <risa> Por eso hay momentos de despertar espiritual. Si ustedes, si ustedes hacen como una un recuento de su historia de vida, posiblemente van a haber muchos momentos de despertar espiritual también, ¿verdad? Y que, y que la sensación es muy bonita, ¿verdad? Es muy especial. Eh, y entonces llega el momento en que uno como que se reconecta con. Con qué es mi, mi sueño. Porque cuando uno lo que le pasa es que empieza lo que en nuestra jerga le llamamos como la identificación con el ego, con la conciencia cuerpo, uno empieza a limitarse. ¿Por qué? Porque ya tengo esta edad. Y como ya tengo esta edad, ya esto, yo misma me digo, ¿verdad? Ya esto no lo puedo hacer porque tengo esta edad. ¿Qué van a decir los demás? Si yo hago tal cosa con esta edad, o porque yo soy mujer, o porque yo soy hombre, ¿verdad? Si yo soy mujer o hombre, me, o sea, esto no es para mí, mejor ni lo pienso, ¿verdad? O sea, como que todas esas cosas del ego son tan sutiles, pero son limitantes, ¿verdad? Si yo soy la mamá o el papá, o, o ¿verdad? O no sé quién, o de tal profesión, no, esto jamás lo podría hacer. ¿Qué van a decir los hijos? O sea, tantas cosas que son creencias del ego, no son del alma, y que también socialmente son muy fuertes, porque sí hay una resistencia a uno como, a que todas las almas puedan florecer siendo como son, ¿verdad? Entonces, a mí siempre, yo siempre en esto recuerdo a las que son, las que fueron directoras de Brahma Kumaris, porque para mí son un referente muy especial, porque no tuvieron que hacer una lucha como violenta para ser ellas mismas, sino fue muy pura. Fue algo muy tranquilo, pero muy, muy determinadas. Y una de ellas, que se llamaba Aditra Kashmani, ella como que entraba como en un estado de meditación de mucha sintonía y tenía como... Le voy a poner visiones, pero es como, como cuando uno ve claramente como una inspiración, ¿verdad? Entonces ella decía, es que yo veo algo grande, grande, grande de luz. Así que tenemos Porque ella fue la que empezó a que Brahma Kumari saliera fuera de India. Pero imagínate, una escuela espiritual que no se cobra y liderada por mujeres. O sea, en el mundo estaba, ¿verdad? Claramente para, para no ser exitoso, ¿verdad? Además, viniendo de India. Pero ella tenía una, una inspiración tan grande, tan grande, que bueno, está en 120 países. Ella, a ver, trascendió muchas cosas de tal manera que nos contaba la otra, que dormían en, en vez no tenían cama, entonces dormían en una... Puerta, que alguien la, la habían cogido de algo, de alguien que está haciendo una remodelación y puso una puerta y ahí dormían en la espuma. Porque tenían un sueño, ¿verdad? Y ese sueño, ¿qué importa? Lo que uno tenga que pasar, porque es un sueño, ¿verdad? Entonces, con el tiempo uno se va haciendo menos flexible, menos amoldable por el ego. Pero cuando hay un sueño y uno puede soltar el ego y esos limitantes... No importa si tengo poco para comer o mucho. O sea, no importa si no tengo educación. ¿Verdad? Ninguna de ellas pudo terminar la universidad, por ejemplo. Estaban estudiando en una escuela espiritual, pero no había posibilidades para las mujeres en los años 30 en India. ¿Verdad? Entonces, no terminar la universidad, tener unas condiciones sociales muy adversas, muy complicadas, no importa. O sea, ¿por qué quedarme en lo, en lo limitante? Pues hay limitantes que son internos, creencias, y hay limitantes externos. Y a veces uno se limita porque no tiene plata. Entonces cada vez que uno tiene un sueño dice, ay, pero eso es tan difícil, que no tengo, ¿Qué es lo que no tengo, ¿verdad? Entonces, esos son limitantes. Y son limitantes que uno dice, sí, María, es que es real, yo no puedo. Y yo recuerdo, ¿verdad?, en mi propia historia de vida Cuando yo empecé con este como despertar Uno de los despertares espirituales Yo quería demasiado ir ahí Demasiado, pero estudiante Ni medio peso, <risa> nada, ¿verdad? Y de repente, porque era un sueño Nos fuimos con una cuestión que era de work and travel Era un programa de te da un préstamo Usted iba a trabajar a Estados Unidos y con eso pagaba el préstamo y te ibas de viaje y así fuimos ahí. Y, y vea, no fue nada, no fue porque yo era una persona extraordinaria. Sencillamente fue porque, ok, no, no sabía inglés, nunca había sacado la visa. Primera vez de ir sola a Estados Unidos, bueno, fui con Claudia, pero no tenía ni idea dónde íbamos. Era para el año 2000, o sea, creían que el mundo se iba a acabar. <risa> porque fue justo en esa transición. <risa> y y todo, muchas cosas en contra, pero era un sueño. Era uno de los sueños, porque tenía ese deseo de un, de un viaje espiritual. De hecho, era como la mayor intención. Era un, tenía una gran como fervor interno, ¿verdad? en Un encuentro espiritual muy grande. Y todo pasó con mucho miedo. Porque jamás, o sea, ni siquiera nada, no había vivido en un contexto así, pero lo sobreviví y pasó. Y así como que, pero lo que yo me doy cuenta es que si uno dice que es posible, ve las posibilidades cuando aparecen, pero si yo veo solo las, las limitantes, aunque enfrente de mí, me vengan soluciones, no las voy a ver. Igual que personas que viven situaciones familiares muy complicadas, tal vez muy enfermizas, donde uno necesita, por ejemplo, terminar una relación. Y hay tanta dependencia de todo tipo que uno dice, no puedo sobrevivir sin esta persona. No puedo vivir, o sea, me voy a morir. Termina esto y se acabó mi vida. Porque... Por más que quiero, por más que necesito, solo veo lo que no es posible. Aunque efectivamente hay miedo, eh, puede pasar de todo, pero si es necesario, si siento, si el corazón me dice, esto lo tengo que hacer y yo voy a seguir el corazón, viene ayuda. O sea, la, las cosas están alrededor, veo posibilidades. Les pongo ejemplos de la vida cotidiana porque pasa así. Yo ahorita veo, porque trabajé con, con un grupo de mujeres hace ya veintipico, veintitrés años, y ellas, una situación económica muy complicada de la isla de Moral, y ahora las veo que son dueñas de empresas, ¿verdad? Y se ya tienen un nombre, se pusieron un nombre, que ahora no me acuerdo, pero son como emprendedoras, eso. Mujeres emprendedoras, no sé qué tienen más de 20 años o 20 y pico años de gestar una idea, una idea, una idea, y lo crecieron comunitariamente y e hicieron una cosa maravillosa, con todas las cosas en contra. Entonces, cuando uno, a ver, conecta con, más allá de las limitantes, ¿verdad? ¿Qué pasa con uno? Primero tiene que recordar o redescubrir o darse el tiempo para sentir cuál es mi sueño ahora. Porque mi sueño hace 20 años no es el mismo de ahora. verdad tengo nuevos sueños. verdad yo a veces peleo con mi propia mamá porque siempre me dice, mi sueño yo... Ay, pero ya acaba de cumplir uno, ya tiene ocho. Y mi sueño, y claro, porque la vida es tener un nuevo sueño, ¿verdad? Y muy interesante, porque con ella acaba de pasar una situación de que perdió a su esposo de cuarenta y pico años, ¿verdad? Casi cincuenta. Y qué lindo que pueda tener un nuevo sueño. Ok. Ya vivió una vida, vivió de esta manera, tiene que, que procesar su duelo, pero ahora tiene un nuevo sueño. Eso para mí, cuando uno como vuelve a despertar el sueño, es como, ay, otra vez recupera el sentido de que es vivir. Entonces, si ustedes hicieran así como un momentito como de conexión con su ser, muy agradable, muy bonito, ¿cuál es mi sueño del alma? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que sueño ahora? ¿Qué es mi sueño, verdad? ¿Qué es, ¿Qué es lo que me inspira? ¿Qué es mi inspiración actual? ¿Y qué tal si tuviera como esa conexión divina? Como si limpiara todo mi ser de, de todos las limitantes. Y pudiera darme ese, ese espacio como para recibir ese toque divino. Como, como les conté Dali esta y que tuvo como esta inspiración de mucha luz. Okay, ¿Qué es? ¿Qué es mi llamado actual. ¿Hacia dónde? Entonces, ¿qué pasa? Hay una hay un gusanito. Hay un gusanito que es el comedor de sueños. ¿Saben <risa> cuál es? Y es una es una palabra, nosotros la estamos estudiando el domingo en una clase de profundización de esto, que son cuando uno empieza a sentirse debilidades, pero las debilidades nacen de los pensamientos inútiles y uno se debilita. ¿Qué son pensamientos inútiles? Que se traducen en debilidades. La no, duda. Bueno. Todas las dudas. Pero es un gusanito que ahora nosotros tenemos unas matitas, están todas empezando a florecer. Entonces, junto con las matitas, ¿sabe qué se floreció? la babosas. Por eso es que yo dije, es puro esto. Empieza algo nuevo y vienen los gusanitos a querérselo comer. Y son las dudas. Y están tan inconsciente. O sea, uno no se da cuenta, pero uno empieza... A pensar, ¿será capaz? ¿Será mi derecho? Yo tengo una persona que es muy linda, que siempre que le pasa algo bueno, dice, bueno, y es, ya estoy esperando a que venga algo malo, porque no todo puede ser tan bueno. O sea, es, es así, ¿verdad? Es un, digo, qué fuerte los gusanitos. Entonces, la debilidad empieza en mi pensamiento y en mi, eso afecta mi actitud. ¿Por qué mi actitud, por ejemplo, en este instante todos nosotros tenemos una actitud? ¿Cuál es mi actitud actual? ¿Cómo me estoy sentando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cuál es mi actitud cuando me despierto? ¿Cómo estoy? Entonces, si en mi actitud no hay fuerza, no hay determinación, no hay entusiasmo, no hay felicidad, no hay claridad, hay gusanitos las babosas y que hace uno para matar los gusanitos, La sea. <ríe> La sea. La sea. gusanitos ¿verdad? o sea nosotros no se van a ir solos o sea si uno no los identifica y que tiene una plaga no se van a ir solos entonces será que hoy en este momento mi actitud es la actitud que me encantaría tener. Entonces, si hay un gusanito, bueno, lo identifico, está, está ahí el gusanito. Y ahora, ¿cómo hago para recuperar fuerza? Y aquí hay una canción en India muy bonita que dice, oh viajero de la noche, no te canses, el destino del amanecer ya es. Ah, por llegar. Entonces, muy bonitos. Ok, está pasando por un momento oscuro. Sí, hay gusanitos, hay momentos en que me dudo demasiado de mí, no es, me siento bien, lo siento todo en contra, tengo un pánico, ¿verdad? Ni sé para dónde voy, pero el amanecer está cerca. No se canse, el destino está cerca. Entonces, lo, en ese momento lo único que necesito es ayuda. Entonces, necesito ayuda de dos fuentes, ¿verdad? La principal es la del Ser Supremo. Pero esa ayuda viene de muchas maneras. Viene directa, ¿verdad? La ayuda de Dios es directa, pero necesita que yo dé un paso. O sea, si yo tengo valentía y doy un paso, Viene ayuda. Esa es la primera cosa. Y la segunda también viene de otros. O sea, la ayuda viene de muchas partes. Pero uno, no, uno tiene que soltar el ego. O sea, está bien tener ayuda. Está bien. Es bueno. Además, hay que verlo así. La fortuna de los demás también es que me puedan ayudar. <risa> es decir, como nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta, nos cuesta como aceptar que, que no seamos la persona que siempre da. Y el hecho de poder recibir de alguien, ¿verdad? Entonces, ok, ¿qué es el primer paso que necesito dar en este momento? Si yo tengo un sueño, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos un sueño, ¿qué debería hacer yo? ¿Cuál es ese paso de coraje, de valentía que necesito dar en este momento? Entonces no necesitan decirlo ni, ni, ni responder ya, pero sí en las meditaciones. Y nosotros tenemos una práctica física, que también es espiritual, que tiene que ver con esta frase que al que madruga Dios le ayuda. Hay horas en que uno recibe más ayuda y la madrugada es una hora para recibir inspiraciones espirituales. Y por eso en India la madrugada se le llama la hora del néctar. Y nosotros tenemos la práctica de amanecer meditando. Y es una hora de despertar al ser con amor. De despertar al ser con pureza. Y decir, ok, Diosito, ¿qué es la inspiración? ¿Qué necesito hacer para mi sueño? Para seguir. ¿Qué es el paso que tengo que dar? ¿Hacia dónde? Y cualquier cosa que me venga a la vida así como regalo, decir que sí. Aunque en el primer momento me tiemblen las rodillas y me tiemble todo, decir que sí. O sea, como aceptar que yo puedo. Y no sé si ustedes han visto, las oportunidades llegan cuando uno no se siente listo. Pues la gente ya está listo, lista, ¿verdad? Pero a veces llegan las oportunidades cuando uno todavía no está 100% preparado. Pero si uno dice que sí, esas oportunidades siguen como apareciendo, apareciendo, apareciendo. Pero si yo rechazo la oportunidad porque, ah, para cuando esté más lista, cuando esté más lista, cuando esté más lista, nunca voy a estar lista. Es como ser papá o mamá, ¿verdad? ¿Quién se siente listo para ser papá y mamá? O sea, totalmente, digamos, como la mayor sabiduría. Pero, pero se hacen papá y mamá, si en el camino van, van haciéndose, ¿verdad? Con cualquier proyecto es así. Y nosotros lo vemos no necesariamente en, en, en esta escuela, ¿verdad? Hemos visto, no siempre cuando uno tiene un rol en cualquier servicio, es la persona que ya tiene toda la capacitación, pero tiene toda la habilidad en bruto. <risa> y ahí se va haciendo, ahí se va haciendo. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque de verdad que hay que dar primer paso aunque uno sienta que todavía no está listo. Porque voy a estar lista en el camino. ¿Sí? Se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Entonces, podemos eh, cerrar. Esas son reflexiones, ¿verdad?, para que ustedes ahora se lleven. Y vamos a cerrar con un pequeñito ejercicio precisamente de esto. Yo quisiera que en este ejercicio ustedes otra vez se conecten con su propio ser. Y por un momento dejen afuera todo el mundo solo con el propio ser. Y con este momento de su vida, olvídense la edad que tienen, olvídense la historia, olvídense el país, o sea, todo eso. Todo eso es puro limitante. Usted conéctese con que usted es esta energía divina y el creador de esta energía divina es el ser ilimitado. Y así en el ser, ¿quién soy yo? Soy un ser ilimitado. En mi potencial. ¿Va? Tengo esa, ese mismo código genético espiritual. Entonces voy a conectarme con, un, con ese estado sin miedo. Con ese estado de luz interno. Y sentir qué es el anhelo del alma actualmente. Qué es lo que el alma quiere lograr. Me voy a dar un momentito para reconectar con eso. Incluso puedo sentir e invitar a la energía del ser supremo, del alma suprema, para que me ayude a aclarar eso, a verlo con más transparencia. ¿Qué es el anhelo del alma? Y voy a procurar ahora entregárselo, entregárselo al Ser Supremo. Y voy a hacerme una promesa al propio ser. Yo voy a prometer dar los pasos de valentía que necesito dar. y sentir esa fuerza de que no me voy a rendir. Porque el amanecer está muy cerca. Om